Oye, ¿podrías tener un poco más de cuidado? Estoy podando los arbustos utilizando el cañón y es bastante peligroso. No sé si lo sabes, pero con la potencia podría arrancarte la cabeza.